Amigos, Estamos eh, de vuelta con ustedes. Al regreso les recuerdo que cuando nos fuimos a la pausa les decía yo que estaba con nosotros Olmedo cava Romano, quien es el director nacional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI. Además de director del INDRI, Olmedo fue nuestro diputado por, por dos periodos, dos periodos, ¿verdad? ¿Tres, claro. Por tres periodos. Y además... Eh, un alto dirigente eh, del Partido Revolucionario Moderno, dirigente local de esa organización, presidente de esa organización a nivel local con quien vamos a conversar. Buenos días, Olmedo. Qué placer tenerte aquí, como siempre. Buenos días. Bueno, buenos días. Buen día. Buenos días, días Buen al día, equipo. Día, Olmedo. Carolina, Yayan, Francis, mi magistrado. Sí. Buenos días a todos. La que para mí es un placer eh, ¿Verdad? Como sí. siempre, estar aquí en el programa de ustedes. ¿Qué hay que hacer, Olmedo, para mejorar el sector agua en la República Dominicana? Mira, es un tema que viene eh, haciéndose, eh, un tema que se viene debatiendo, analizando, desde hace mucho tiempo. Eh, incluso eh, algunos acuñan la, la, la frase de que... Eh, a nivel mundial las próximas guerras se darán por, sí, por, por, por el uso del agua, ¿verdad? por el servicio del agua. La verdad sí. es que todos sabemos lo fundamental que es en la vida, verdad en todos los aspectos. En el caso no, de nuestro país, eh, nosotros eh, realmente tenemos eh, un gran déficit en cuanto eh, al manejo eh, y la parte te tecnológica del agua, eh, eh, porque... Por ejemplo, en los últimos 20 años de, de administración del PLD eh, realmente eh, no se hizo ninguna inversión eh, significativa, porque ahí, ahí eso los hechos están ahí. Eh, a excepción de dos presas, eh, Palomino, dos presas de generación eléctrica eh, y, otras, y otras que se hicieron de menos cuantía, ¿verdad? Okay. A nivel de una gran obra no se realizó y... Bueno, se comenzó Monte Grande con mucha dificultad, dificultades, un proyecto que viene eh, ya de hace muchos años, eh, que nosotros los encontramos, ¿verdad? Y estamos eh, actualizando, estamos en ese proceso que está en construcción. Eso que tiene un financiamiento internacional. Pero la verdad es que se requiere eh, definitivamente un manejo de, del agua diferente en el país, en el entendido de que la, la, las aguas de correntía, como le llaman, de las lluvias, Realmente, en un 65%, un 70%, se van al mar y se pierden. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad?, de que claro. nosotros somos una isla, una media isla, con necesidades de agua, con, sí. con un régimen de sequía que se viene dando cada año. Y entonces, nosotros eh, no aprovechemos esa agua, ¿verdad? Y entonces, en ese aspecto es que nosotros estamos trabajando eh, con, con el gobierno central. En... en... En sentido, has dado una especie de, de panorámica de qué proyectas y qué ha encontrado, Pero, ¿qué has encontrado en la institución? ¿A qué te estás enfrentando? Bueno, eh, nosotros tenemos gran reto. Es una institución a nivel nacional. Eh, nosotros somos los que eh, generamos, llevamos el agua, por ejemplo, al sector productivo del país. Ustedes lo sabe, lo sí. fundamental que es. Eh, que interesante que, eso es muy importante que la capacidad. Eh, El régimen de lluvia, por ejemplo Aquí en el Cibao, y en esta zona del nordeste No es igual, por ejemplo, que en el sur No, Entonces la pluviometría La, no. la pluviometría, Entonces, sí. en el sur prácticamente en, Depende totalmente de, de, de Del Cibao de, de, de, de, de, No depende de, de, este de, lado. De, de la presa verdad? De, sí. la, de la conducción del agua Que nosotros eh, Por los diferentes mecanismos eh, Por ejemplo, el agua de, Que conduce por los diferentes canales canales primarios, secundarios, terciarios y entonces de esa manera eh, eh, producir el, el, el, el mojado del agua, verdad, sí. de, de la tierra y llevarlo, ponerlo a producir pero eh, un gran reto los canales estaban en condiciones deplorables no traje fímica porque realmente es un espacio de poco tiempo sí. pero podemos traer en el futuro eh, cómo encontramos la condición incluyendo eh, en caso por ejemplo del Bajo Yuna que nosotros tenemos una dirección eh, regional ahí uh -huh. que corresponde a la, a la provincia Duarte, María Trinidad Sánchez de Nagua y también Samaná, porque incluye parte de Sánchez. Okay. O sea que las condiciones realmente no fueron las mejores. Yo, yo quiero que tú nos pongas en contexto en lo siguiente, porque hay INAPA y sí. hay INDRI. Sí. La pregunta es, ¿cuál es, la, la, ¿cuál es el sector que básicamente cubre? No, el INDRI es la institución de que hay. Eh, bueno, a... el INDRI es que realmente maneja la presa y la maneja también con el sector la empresa de generación eléctrica, lo que, la que se produce, la famosa hidro, esa o sea, que producen es, energía esa. en base al agua, ¿verdad okay, que sí? Okay. Esa empresa tiene que manejarse en conjunto con nosotros. Okay. Ahora, el agua potable, por ejemplo, en el caso de Inapa, Inapa es la que conduce el agua a los domicilios, yeah. a la residencia. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, el agua, el acueducto de aquí, de San Francisco de Macorís, se nutre precisamente de una presa del INDRI, que es la presa de Rincón, Sí, Entonces, nosotros le damos el agua a, a, a, sí. a Inapa. Entonces, Inapa le hace los procesos, los tratamientos. Perfecto. Por ejemplo, ustedes saben que están los tanques que están aquí en Cenoví sí. Y tenemos aquí la planta de tratamiento que está aquí en Mata Larga. Exacto. Exacto. Entonces, ya eso lo hace Inapa, esa parte ahí. Olmedo, eh, qué bueno tenerlo por acá, porque para hacerle esta pregunta de manera directa a usted, saliéndonos un poquito de su rol como eh, director del, del INDRI. Claro, director nacional. Sí. Sí. Eh, causó y ha causado mucho malestar, y en lo particular he hablado mucho del tema de la elección suya como diputado. O sea, los ciudadanos de la provincia Duarte fueron a las urnas a votar por usted para que los representara. No solo es el caso suyo que tenemos dentro del PRM, también en Santo Domingo lo tenemos con la señora Josefina Castaño. Aquí vemos que algunos regidores tienen intereses de irse a otras instituciones. ¿Qué le puede usted decir a la gente más allá de que el gobierno, vamos a decir, lo necesitaba en esa institución y todo lo demás, pero voto por Olmedo Cava, representación, el poder que se supone que tenemos los ciudadanos para elegirlo a usted y que luego se nos vaya a otra institución. O sea, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, eh, realmente nosotros eh, en el proceso electoral, después inmediatamente pasado el proceso, eh, nos dirigimos en varios mensajes. Eh, al pueblo, eh, a la sociedad eh, en sentido general de la provincia de Duarte, la franco-macorizana, donde yo soy oriundo, eh, igualmente a todos los municipios y distritos, eh, los municipios que de de, de corresponden a la provincia de Duarte. Nosotros eh, agradecimos eh, eh, en su momento, eh, eh, y, y, y, y lo seguimos haciendo, el apoyo que nos dieron, la verdad que nos sentimos honrados eh, al ser el, el, diríamos el diputado más votado uno de los más votados del país lo que indica la gran confianza que la gente depositó pero además una valoración de la gestión anterior nuestra de los dos años por un manejo que todo el mundo sabe que lo hicimos transparente y de cara al sol en el Congreso Nacional nosotros que eh, estamos asumiendo, asumiendo este nuevo rol ya un compromiso y una decisión del Presidente de la República nosotros entendemos que desde esta posición también podemos seguir aportando a, a, a la solución de los problemas del municipio y de la provincia de Duarte. Nosotros estamos asumiendo un rol nacional, pero el INDRI, por ejemplo, influye directamente en lo que es la producción arrocera. Ayer estábamos nosotros en un seminario, un taller, de un estudio que va a financiar el Bit sobre la cuenca del río Yuna. Señores, eso no tiene precio. Es un estudio científico de, de cómo, eh, para saber cuál infraestructura vamos a hacer en el futuro en el río Yuna, que es el río más caudaloso que tiene el país, y el río en cuanto a, a, a, la, a la influencia en, en el sector productivo más importante. Recordemos que casi el 70% de las rocas se produce en el país. Lo produce la región norcentral, la región nordeste, y esa parte... Toda esa producción de miles y miles de tareas, alrededor de 2 mil millones de tareas, son producidas por agua que se produce en la cuenca del Yuna y que son manejadas a través del INDRI. Entonces nosotros, perfectamente de esta institución, podemos hacer un gran aporte y seguir contribuyendo y contar con la confianza de nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir siempre estando aquí. Nosotros ya estamos haciendo los estudios de la Cañada Grande, una obra que tiene más de 40 años de reclamo aquí en San Francisco de Macorís y Qué que bien. nosotros asumimos de que llegamos al INDRI y vamos a darle respuesta de solución a ese problema. Francis. Nosotros también, perdón, estamos trabajando ya en los estudios para eh, lo que tiene que ver con el río Jaya lo, en, en cuanto a la influencia que tiene en la parte urbana cuando pasa por, por, por San, Francisco San Francisco de Macorís, para bien. que realmente eso no sea un tormento y que se pueda resolver definitivamente. Eh, un momentito, sí, sí, por favor, pero en ese okay. mismo sentido, a reformular un poquito la pregunta. Sí. Eh, posiblemente usted eh, era quien garantizaba el triunfo del PRM en la provincia o ya sabía que si el PRM ganaba iría a una institución o no. cómo se dio ese proceso. No, no, porque a mí me preocupa no, no. mucho porque usted o sabe cómo estaba el COVID, salió tanta gente a votar por los candidatos y no solo es el caso suyo, es otros que también se han ido y que se quieren ir. No, claro que no, nosotros no sabíamos... Bajo ninguna circunstancia de que iba a ninguna posición. Y eso agradecemos al señor presidente de la República eh, por el apoyo y la confianza que, que nos ha dado, ¿verdad? Y, y nos ha honrado al nombrarnos sí. en esa posición. Pero yo creo que desde aquí nosotros, y aquí tenemos buenos legisladores, eh, tenemos el senador que ha estado en el día a día de las problemáticas, tenemos también los diputados, eh, Nicolás Hidalgo, tenemos a José Luis Rodríguez, eh, de nuestro partido, que han estado. Eh, pendiente verdad de la agenda sí. y de la problemática de la provincia y nosotros ya de una manera ejecutiva porque ahora nosotros lo que tenemos que hacer es aportar accionar a la solución de, de los problemas que Muy corresponde a, a nuestra provincia a eh, Olmedo, ingeniero verdad Allá. Sí. Sí. Te veo más respuestas sí. no, Pero cómo se, se, se aclara eso Olmedo? Se nota, se nota él, que él está, está como en buena sí. Sí. No, no, él se refiere a otra cosa es. A, la, <risa> a la derrota y a la que le dieron la Olmedo, hay una evidente incomodidad Hay una evidente incomodidad a lo interno del PRM Incluso se habla de diferencias aquí en la provincia de Duarte por el incumplimiento de, de los protocolos del partido. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo se están manejando lo de los empleos? Bueno, mira, lo que pasa es que los empleos eh, no es eh, la transición que se está dando ahora. Eh, realmente no es la normal que se da un proceso eh, de transición de gobierno. Estamos hablando primero eh, el, el efecto de la pandemia. Eh, que motivó eh, cambiar eh, ¿verdad? la fecha, el calendario de, de las elecciones, sí. donde prácticamente eh, después, del, del, después de las elecciones de julio, eh, prácticamente lo que quedó fue un, un, ¿Un mes, mes? Un mes un para mes la justo. transición. Y yo debo decir aquí que realmente el PLD, el gobierno del PLD, no fue colaborador en ese, en ese mes de transición. No quiso dar las informaciones eh, necesarias para, pensaban como que como que nunca se iban a conocer, no, no entiendo porque yo entiendo que debieron facilitar las informaciones, no las quisieron dar entonces prácticamente cuando tú llegas los funcionarios eh, hemos llegado a la institución eh, en lo que hemos eh, comenzado verdad a, a, a, inter a conocer el manejo, a interactuar a, a, a recibir las informaciones realmente de cada una de las instituciones eso se coge un tiempo, no ha sido fácil pero además eh, ustedes son eh, magistrados eh, eh, Francis, y ustedes tienen son abogados y conocimiento. Eh, hay varias leyes realmente que sí, hay que respetar, que, que manejan ya lo que es la empleo humanía. Eh, tanto, por ejemplo, lo que son los empleados públicos, eh, por el Ministerio de Administración Pública, todo es un proceso. Sí. Yo quiero decir aquí, para que ustedes sepan, que los primeros funcionarios eh, que nosotros nombramos en el INDRE, todavía no han cobrado. ¿Usted Porque cobró? Todavía yo, yo tengo que chequear, voy a ir al banco a ver, yeah. voy, de aquí voy pero a salir al banco de reserva. Es, yo, no, se yo no he cobrado, de verdad, esto voy a ir buena. al banco a ver. Usted voy, lo ha revisado, sí. Voy a pasar por el banco de reserva a ver si, si ya, ya. Si ya Luego, lo quitaron. Pero pues, ¿qué hey, es lo que, pero que pasa? lo que pasa es, sí, fíjense, es un cuando de se desvincula eh, un empleado público y yeah. eh, la institución, en el caso nuestro, tiene que enviar, la mayoría de las instituciones públicas, tiene que enviar eso al... al, al, al al Ministerio de Administración Pública, y si esa posición es de carrera, entonces, ese funcionario, óigame bien, el, el, el Ministerio de Administración Pública, dice que puede ser contratado por, por seis meses, máximo seis meses, y luego, para entonces participar en un concurso eh, público, para esa posición. Ustedes son abogados y sí. saben de... Esos... Eh, eh, Olmedo, por el puesto que son designados, que eso lo sabemos bueno, que es por pues, decisión del partido. Hay que entender eso. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó eso en Senasa? Cargo, ¿Qué pasó ya, en Senasa? esos cargo designado, lo que pasa es que primero hay que nombrar el incumbente sí. y luego entonces viene una escala. Hay que entender que cuando tú te encuentras en un ministerio o una institución una dirección con todo el país, que te llegue el expediente de todo el país, entonces eso lleva un tiempo ese proceso. Sí, sí, y a veces claro. creemos como que nada más somos nosotros, no es el país completo. Entonces eso hay que entenderlo. Nosotros nos hemos reunido con el liderazgo eh, local de nuestro partido, la zona. Nos hemos reunido con los presidentes eh, municipales y, y de los diferentes distritos municipales. Eh, y hemos estado interactuando con ellos y en este fin de semana también vamos a interactuar con ellos. Pero ya se está dando salida y siempre también hay que respetar... Eh, eh, eh, posiciones y demás, pero yo entiendo que hay espacio para los compañeros sin respetar a nadie, sin maltratar a nadie, y con respeto Yaya, mira nosotros después que ganamos las elecciones uh -huh. ustedes nos vieron un poco ausentes hasta los medios de comunicación, yo creo que eso eh, al, al mismo pueblo, a la sociedad había que darle un, un respiro eh, en, en el aspecto y también nosotros eh, el, el PLD aquí en el municipio y en la provincia eh, yo creo que el, el, el PRM se ha comportado con una altura que muchos no lo esperaban. Nadie ha visto el PRM aquí con posiciones eh, retaliatorias, con posiciones de, de incluso de, de, de, de ultrajar o maltratar ningún dirigente ni funcionario del PLD. Pero, ¿qué nosotros pasa? lo hemos hecho con mucho respeto. Sí, claro. Es... Nadie, eso, eh, yo quiero que esconde eso porque ya tenemos que dejar eh, parte de, de, del manejo politiquero. Ya estamos en el gobierno nosotros. Claro. Y también... Eh, yo creo que aquí lo importante es comenzar a construir eh, a construir realmente eh, un nuevo eh, un, un nuevo esquema, un nuevo modelo de gobernar, como lo ha planteado el señor presidente. Olmedo. Mira, eh, mira eh, hay muchas yo que, preguntas. Yo quiero eh. hacer una pregunta, Pero, Olmedo. Espérate, ah. hay una pregunta que no, se puede, que no se nos puede quedar. Sí. Y es el tema de tu diputación. Ah, bueno. Sí. Tu diputación genera una vacante... Que Macorís necesita llenar de manera obligatoria, porque acuérdate que tenemos una cantidad X de diputados que ahora mismo estamos cojeando, ¿verdad? Lo que quiere decir, lo que quiere decir, que eh, se ha hablado de cómo se va a sustituir el tema de la tena y eso, bueno, ese es el procedimiento, pero ¿quién debe sustituirte? Hay una opinión de que quien debe sustituirte la persona que quedó en segundo lugar, en. en eh, en Votación. tu partido, con relación a ti, que haya obtenido más votos después de ti, que es quizá lo más adecuado, lo más conveniente. Algunos dicen que tú estás forzando por un hermano que tiene que ocupe esa posición. ¿Qué hay de cierto en ambas cosas? No, mira, eh, la verdad es eh, que ha sido una tradición, porque la ley realmente eh, no es eh, definitora en esa Exacto. parte. usted, magistrado, sí, usted sí, sí, sabe no, bien la no, ley. De acuerdo. Entonces... ¿Qué es lo que ha sido la tradición? La tradición ha sido que cuando realmente un legislador por cualquier causa eh, eh, ha realmente eh, eh, dejado vacante su posición eh, en, en la Cámara respectiva, porque podría ser en el Senado o también en, en, la, en, en la Cámara de Diputados. Así es. Normalmente lo que, lo que se estila es que vaya un familiar. Un familiar. Sin embargo, ¿Por qué? Porque es que un partido postula dos, 3, cuatro, 5 en una cantidad determinada de candidatos. Y aunque ustedes lo postulan por un partido, es un esfuerzo de un equipo comenzando por la familia que se integra a la candidatura tuya. Es una candidatura del partido pero es una candidatura que va directamente ligada al candidato a la persona, a la confianza que le tenga el pueblo. Por eso mucha gente puede ver que diputados de partidos minoritarios, los partidos no avanzan en la colocación, la aceptación del pueblo. Sin embargo, los diputados siempre salen, porque es una valoración al diputado en su gran mayoría eh, que se tiene. Lógico, el partido, y por eso muchos diputados, candidatos, no solamente buscan el equipo estructural de su partido, sino que buscan fuera, porque eso requiere realmente una competencia muy fuerte. Mira, Entonces, hombre. perdón, en esa, en esa, Francia, en esa posición, nosotros hemos dicho en el caso de nuestro hermano Héctor Luis, no es que sea nuestro hermano, es que Héctor Luis es un dirigente de este partido que viene haciendo un trabajo más, no quizás no más, pero tampoco menos que muchos dirigentes que quieren aspirar a la posición. Eh, Albedo, Héctor Luis ha sido un hombre fiel al partido, leal al partido, y todos los dirigentes del PRM en Macorís lo saben. Y los que conocen nuestra familia lo saben, que han visto a esto Luis al lado nuestro, que no ha tenido el protagonismo, bueno, y nunca ha sido candidato. Uh -huh. Es lo que no ha estado apoyando a nosotros. Uh -huh. Y ha estado apoyando a otros candidatos. Ingeniero, pero Entonces, no se ve eso. En tanto ese aspecto, Egoísta en esa parte. parte yo te estoy diciendo lo que es la tradición. Yo te estoy diciendo lo que es Por la ustedes tradición. Ustedes son el gobierno del cambio, no pueden ser tradición. Yo te estoy diciendo lo que es la tradición. Ahora, la posición final, yo tengo que decir lo que tengo que decir, de mi hermano porque es un dirigente del partido sí. entonces porque ese dirigente, hermano mío usted está sacrificado y no podemos defenderlo, es un dirigente del partido yo tengo que decir la verdad de él ahora, sí. la posición yo que me caracterizo por ser una persona obediente a los reglamentos y a los estatutos de mi partido y también una persona que siempre ha estado al lado de la mayoría de mi pueblo San Francisco de Macorís. yo lo que digo es lo siguiente que es una decisión que tiene que tomar el partido como lo manda la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el organismo máximo del partido al cual corresponde la curul, el candidato, decide y presenta una terna en Congreso Nacional. Entonces, yo he dicho, y lo dije, en la dirección ejecutiva de mi partido en Santo Domingo. Aquí en San Francisco, la dirección ejecutiva prácticamente apoyó a, a, a Héctor Luis. Ampliamente. Sin embargo, yo dije en Santo Domingo que yo me acojo a lo que diga realmente y asuma el partido con respeto a la candidatura Debo decir Mira, una acá, cosa. yo creo que es más claro que está sí, ahí yo creo que hacemos. ha aclarado y claro, deja totalmente. y despeja claro. un tanto claro. la, la posición de que un director un hombre de tanta de una posición alta dentro del partido no se apegue a lo institucional pero, pero, sí, pero yo y que, eso es importante sí, pero que yo tú quiero, perdón, hacer una aclaración okay. no fue la persona que quedó en segundo lugar más votada en el partido lo que quedaron después del de, caso mío en la candidatura, el caso nuestro fueron Nicolás Hidalgo y también José Luis y salieron diputados. Sí. Pero ¿qué? ya hay La, o sea, la, o sea, la, la, la ando, cuarta más votada fue Dorina. Bueno, pero es eso ella. Era, pero eso a nivel Mira, de partido. Al menos a nivel, porque lo, recuérdate que la candidatura no solamente votan los militantes, es la sociedad, del pueblo en sentido general. Claro. Si tú buscas la votación, sí. ella quedó. Eh, creo que en séptimo. Porque pero usted no va a buscar otro partido. Porque... No, no, pero me refiero a nivel general. Porque no, no, tampoco pero... podemos. estamos que decir la verdad. Sí. Cuando se dice, hay que decir en qué posición quedó en votación a nivel de la candidatura de sí, la presidenta. lo que se ha vendido sí. es que sí. la, que la próxima más partido. votada aquí. Claro. Sí, pero no. dentro del partido. No, estamos si hablando es dentro de otro partido, partido. Porque ¿por es no lo, es lo a buscar. La PLD es el PRM. Pero una cosa. Pero no, yo quiero aclarar. Porque el segundo fue Nicolás y demás. Pero Vamos a escuchar. Nosotros no acogemos, lo dije claro. Y quiero decir algo: nadie me ha visto a mí con ningún discurso descalificando a nadie, porque yo no acostumbro ah, no. a eso, ni internamente. Bueno, tú a fuera. ellos porque yo soy la militancia, totalmente, si tú eres presidente. Claro, claro. Totalmente, claro. o sea, yo no, nadie, ni pública ni privadamente, no va a ver a nosotros descalificando a ningún candidato de nuestra posición. Ahora, yo sí tengo que decir la verdad, porque oiga lo siguiente: eh, es como la familia nuestra es una familia muy inmensa y muy sí. grande. La familia nuestra. Hasta ahora, lo digo aquí público y responsablemente: no hay una familia nuestra nombrada en la administración pública, ni mi hermano, ni sobrino aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, entonces ellos me dicen: Mira, en estos estamos condenados, estamos condenados ahora porque somos familia tuya, a no ser funcionario y empleado de, del gobierno. Olmedo pero lo puedo Perdón, yo lo puedo nombrar por hay que decir la verdad. Sería como contrario, no porque yo veo que los posición. romanos no cayeran. Aquí hubo posiciones, aquí hubo diputados, aquí hubo gobernadores que tenían todo, tenían no, diputación y tenían, familia, diputación y tenían de todo. Y yo no vi a Yardyán en ese tiempo. No, no, no, no, no, no, no, no, me, me... no, me quiera calificar, eh, no me quiera meter ahí, lo que Mira. pasa es que lo que está en juego es una diputación que nunca, por ejemplo, se ha dado la situación aquí. con relación a, a, que, a que un sí diputado, aquí que nunca que... un diputado había renunciado. Eh, eh, se da la primera sí. vez que usted renuncia y entonces, de lo que se está hablando de, de a quién realmente debe pertenecer no, esa pregunta, ahora no, no, esperamos que no, el partido... usted tiene el partido sí, no hay problema, no hay problema con eso usted tiene mira, el INDRI, el partido es sabio eh, eh. dentro de no, esa, es esa me misma pregunto: no es egoísta sí. eso, que usted tenga el INDRI eh, verdad que es una cartera que, que maneja mucho empleo y también te es la diputación no, pero usted lo explicó, pero, pero entonces no, el... pero deja que lo responda, él Francis, pero, porque pero, si pero, no, no conviene atención Giovanni, no, no, pero no, pero es que no, pero óyeme, es que están insistiendo en lo mismo claro. cuando ya él lo contestó pero, pero no, no... Él, no, tú. no lo que Allá, pasa vamos. es que yo quiero el tiempo para yo preguntar algo que es de la misma tema eh, no, no, a lo que pasa ya tú lo preguntaste, ya tú lo, preguntaste. Su... ya tú lo estás preguntando no, ya, no, yo no voy a yo no voy a entrar en ese debate pues nosotros ya dimos respuesta a y ya dieron grande. respuesta, ahora bien ah, bueno. lo que ¿Sinvito? quiero es aprovechar el tiempo porque se nos está yendo ahora bien él quedó claro y la parte institucional vocero del PRM la parte institucional que yo quiero llevar no, ya Yayan quiere transferirme la botella de PLD no. de él ¿Eh? no. aprovecha la está parte trabajando institucional ah, gracias Carolina <risa> la parte Adelante. institucional que quiero es llevar mira, a mí me está preocupando que quizás yo le doy un voto de, de duda o no lo puedo asegurar que ustedes no tenían claro si iban a ganar la presidencia y se da que cuando gana la presidencia, todos los electos, en el caso municipal, entonces se ha ido a la dirección regional de salud un regidor. Y el suplente de ese regidor está en obras públicas, lo cual queda totalmente desierta la posición de regidor del doctor Rodríguez. Yo lo que quiero saber, si ustedes están claros de que tienen un gran reto político primero, no, no, institucional primero y político a la vez, porque van a tener que elegir una persona para ocupar esa posición de elección. Si ustedes están claros como PRM y está dentro de esa, si ya la exigieron, que ponga la renuncia, que tácitamente está renunciante cuando coge la dirección un electo, dice la constitución. Muy bien, mira, es una posición que nosotros en su momento lo vamos a, a, a discutir, a analizar, pero fíjate que... Ya, ya aunque, pasaron aunque, los meses, aunque, eh, aunque van sea, los meses. Aunque se habla de, del ingeniero Kevin Grullón eh, como suplente, eh, Kevin Grullón todavía no está juramentado como eh, eh, director de obra pública, de manera que eh, eso no, todavía eso en su momento se va a discutir y se tomará una decisión eh, respetando lo que dice la ley. A repetir, pues debe subir cierto. automáticamente, Olmedo, sí, según no, la sí, ley, sí, pues, a, la, a la posición del de sí. doctor inmediatamente. Bueno, eso ya la sala capitular. Eh, eh, eh, y, pero están y, instruyendo ustedes. El doctor su... debió renunciar. Eso se va a. Yo, yo entiendo que ya es, es un proceso. Yo entiendo que sí, que él. Que él Está en eso, tengo entendido, o ya renunció, no sé. Pero nosotros lo vamos a abordar en los próximos días. ¿Cómo, Olmedo, ¿cómo va a enfrentar el PRM la posición del doctor Rodríguez, que aparentemente no quiere renunciar y quiere mantener ambas, ambas funciones? No, eso, yo creo que eso no, no es... Eh, Pero ya esa, haber no, esa no es no la posición de él. Pero ya debió haber renunciado, eh, Esa no es la posición de él. Dos meses eh, lleva. Eso no es la posición de No, porque, días, nada no, nada más. porque se él se... no tiene dos meses nombrado a una posición. Okay. No, no, no. Pero, tiene dos meses. Realmente. Como yo, el... yo entiendo ¿verdad? que él está en el plazo de la ley, pero vamos lo, a chequear, vamos hágalo a discutir esa parte. Vamos a discutir esa parte con él. Olmedo. Vamos a discutir esa parte con él. Eh, pienso eh, rotundamente <ríe> que para el voto. Van a aprovechar que tú estás aquí hoy. Que el voto es representativo. Y con mi disculpa en lo que usted piensa y <ríe> ha <ríe> planteado. <ríe> <ríe> Eh, creo que las la curulos, cuando la gente vota por un candidato es por quien haya tenido la mayoría, no porque tra un grupo de gente trabajó conmigo o sea, como dominicana no es mi problema el hecho de que yo haya votado por una persona que me represente y que esa ha sido la ganadora y que por las razones que sea usted no pueda y que se supone que debe de quedar la que más eligieron los dominicanos lo dejo ahí. Lo segundo es ya viniendo al, al instituto. ¿Cuáles retos tiene usted, desafíos, enfrenta ahora como director del INDRI? Bueno, nosotros, eh, eh, una pregunta parecida, le dimos una pincelada eh, hace un momento. Eh, bueno, el gran reto de nosotros es eh, básicamente producir el agua eh, realmente para tres renglones fundamentales de la economía. Nosotros tenemos que producir agua, eh, agua para la producción agrícola del país, para los usuarios, los propietarios eh, verdad, de, de, de las tierras, de los terrenos. Eso es fundamental para nosotros, porque producir agua eh, para la tierra, para, para, para las parcelas, para los propietarios, significa producir agua para la vida, porque sí. estamos hablando de producir alimentos. Entonces, eh, precisamente, eh, nosotros tenemos un compromiso a las 10 de la mañana, en Angelina de Cotuí, con el Ministro de Obras Públicas y con todos los productores de arroz de esa zona eh, básicamente ¿Y cuando, ¿Y hay una cuando se reúnen para, aquí? para nosotros con ellos discutir lo que es el manejo del agua porque ahora viene la época de siembra y nosotros tenemos por, que asegurar Olmedo, hay una posibilidad de que ese 60% que tú decías al principio que se perdía pueda aprovecharse de alguna claro, manera claro, para eso, en esos planes muy buena pregunta exacto. que ya que se, sí. se enlaza con la que la Carolina sí, estuvo exacto, planteando sí, sí, sí, mira nosotros estamos trabajando ya en los estudios de una presa eh, que le llaman el Alto Yuna, okay. que se está eh, ya eh, trabajando en eso, que es allá precisamente como lo dicen, en el Alto del Yuna, sí. eh, que con esa, esa presa nosotros almacenamos buena cantidad de agua, eh, no solamente eso es importante para, para y con eso también contribuimos a, a, a contrarrestar lo que son, por ejemplo, las inundaciones que se producen en el bajo yuna, sí. porque al retener buen volumen de agua, mm -hmm. entonces llega menos agua. Hay una, hay un medio, que, hay una Almedo, la Boba, presa claro, sobre la, no, También está Boba. contemplada la presa de Boba, de Boba y sí. que nosotros también tenemos un equipo trabajando en esa ah, parte. Sí. Hay, sí, hay algo que me preocupa. Bien. Pero los, los estudios de presa, realmente, señores, cogen buen tiempo. Sí. Hay también una, hay otra presa hay una, que estamos pregunta, trabajando. Televisión, televisión, que pero, es la presa de Amina en Santiago, en Palverde Mago, que también nosotros estamos trabajando en esa parte. Hay posibilidad de tres presas. De tres presas fundamentales. Hay otra que se habla en Santo Domingo que es para agua potable. ...que es la famosa presa de Madrigal... ...que okay. ahora le llaman la presa de Jaina... Okay. ...que también okay. hay un equipo trabajando... En Olme, esa ...hay un amigo televidente que tiene una llamada... Claro, una ...que yo quiero hacerte una pregunta... Okay. ...y es fundamental... ...para la sociedad dominicana... ...teniendo que el agua... ...es un... Es un eh, ...constitucionalmente... ...indica al Estado... ...que proveerá el agua... ...y que el Estado conservará... ...ahora bien, esa parte esa parte se ha hablado de privatizar, ¿se va a privatizar algo No, el agua no se va, el gobierno no, no va a permitir privatizar el agua precisamente está en discusión agua. la ley de aguas ¿Sale? en el Congreso Nacional que yo participé cuando estuve en la Ay, Cámara de Diputados no y que ahora sí, sí. El, se le dando continuidad yo le aseguro a ustedes que esa ley de agua se va a aprobar incluso eso va a servir para relanzar el INDRI, porque ahí okay. estarán definidas todos los roles de las instituciones que están. pero yo quiero decir algo rápidamente aquí sí, señores, miren eh, y que la pregunta de Carolina es una pregunta eh, muy buena excepcional, miren el presidente de la república ha decidido encabezar dos gabinetes de lo tanto que tiene el gobierno, que el gabinete de turismo, ustedes lo han visto que él cuando juramentó a, a, eh, lo asumió y lo, y lo anunció, y también lo va a anunciar en los próximos días, lo que llaman llama el gabinete del agua, ahí estamos todas las instituciones que interactuamos en el manejo de las aguas, y él, él tiene una atención especial porque él realmente tiene un compromiso con el pueblo dominicano porque cada vez que iba a una, a una comunidad, un Ay, campo agua. la gente le hablaba del problema del agua sí. y él entiende que eso tiene porque eso es vida, señor, eso es calidad de vida eh, eso incluso evita enfermedades Basico ahí es elemental. salud, es básico el agua es básico para entonces el agua no solamente es que nosotros estamos produciendo para regadío, para llevarle la, eh, eh, el agua a, lo, a los sectores agrícolas También el agua Para producción de, de la hidroeléctrica Energía eh, eh, De energía eh, que se produce en el país También agua potable, señores El, el agua de San Francisco Macorís Viene de una presa del de INDRI, de, de, de, de la presa de, de, de Rincón El agua de la capital La mayoría viene de una presa del INDRI, La presa de Valdecia Con sí. 6, 7 metros cúbicos que se produce por segundo Que suministra a... a, a eh, a, la, a la capital Y así sucesivamente la línea noroeste El agua de la, de la provincia de la línea noroeste Proviene de la presa de De, de... Higüey No, la, aquí en, en la presa de Monción ah, okay. En la línea noroeste sí. en la miedo, presa de Tenemos muchos ciudadanos Y perremedistas sí, que le hacen algunas claro, preguntas claro. E, y, y le dicen sobre algunos temas Lo voy a leer rapidito sí. Y usted la que podamos nos responde breve Dice el 3332 Iniciamos a través de Whatsapp Pregunta ¿Sobre qué se decidió ayer en la reunión para conocer la terna para los diputados? No, la reunión no se, no se realizó ayer. Ok, seguimos. No se en Manuel Fría dice, buen día, una pregunta al ministro, al director. Como cabeza de dirección del PRM a la provincia, ¿qué proyecto hay para el paraje Los Naranjos de Castillo? Desde que se fundó el PRD y ahora el PRM nunca ha ganado otro partido y necesitan una calle digna, atención de primera, canchas. El... El paraje de los naranjos de Castillo, ¿sabe algo para esa comunidad? Sí. ¿Qué? ¿Alguna nosotros, información para ellos? Bueno, nosotros eh, también hay un problema ahí que corresponde a obra pública. Nosotros estamos dando seguimiento. Eso fue una zona eh, rural de Castillo. Que nosotros visitamos la campaña y nos comprometimos con ellos. Nosotros vamos también, eh, hay un, un aspecto de agua potable en Castillo, que lo estamos coordinando con INAPA. Okay. y vamos a mandar una máquina para perforación y también un problema de drenaje sí y hay un problema de drenaje en algunos barrios también de Castillo que lo estamos coordinando con el alcalde, con Juan Maluca muy bien. para buscarle solución Liset Hidalgo escribe, me siento muy orgullosa de ver al director dando la cara, respondiendo y dando claro. la cara a la gente sabemos que donde quiera que esté lo hará bien y representará dignamente nuestra provincia dice el Yerjan dice ella Yerjan, recuérdate que los Núñez tenían todo este pueblo a su favor, aterriza dice ella, el 44 447, buen día. ¿Quiénes son los niños? Yerlan, que respire. Héctor Luis Cava, diputado. Bueno. Mira, y Betty es... de la urbanización Peantini, bueno. dice, buen día. En, en la parte Ay. de la pregunta de Olmedo sobre dejarle la posición al, a, de diputado a Héctor Luis, dice ella, Betty, que es el mejor candidato para asumir la posición. Yerlan, creo que lo ha explicado bastante bien sobre el por qué su hermano es más indicado, dice Betty. Seguimos, Olmedo. El 3754 dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Qué él pretende hacer con las bases que fuimos quienes los pusimos a ganar y se ha olvidado de nosotros? No sé con qué cara nos van a pedir los votos en el 2024 en los barrios. Eh, Olmedo, por ustedes, olvidarse de las bases solo van a durar cuatro años, dice el 3754. Desesperado, eh. Medo, ¿No tiene le algo le dices, que de decirle? Nada. Bueno, realmente, <ríe> yo le digo a mi compañero de partido, eh, que realmente eh, todos se la han tomado en cuenta el liderazgo de nuestro partido y que nosotros, nosotros estamos acostumbrados a la cara nosotros vamos a estar ahí y hasta que un compañero eh, eh, no sea eh, posicionado en base a su mérito eh, nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo y buscándole posición y yo creo que no todos caben bueno nosotros eh, hay una escala y vamos a tomar posición pero no solamente son nombramientos porque nosotros eh, tenemos un compromiso con el partido pero también con el pueblo y la sociedad por eso es que el presidente Luis Abinader ha venido tomando eh, Partido, verdad, con una serie De posiciones que nosotros entendemos Que van en beneficio de, del pueblo Y de la grande mayoría eh, Hay una persona que pide su teléfono eh, el, no, no. Bueno, ahí es Jennifer perfecto, perfecto. Eh, Dice, seguimos con Jennifer, muchachos Dice, lo justo sería que la diputación se la den a Dorina Ya que ella trabajó día y noche por el partido Y por su diputación Y quien renunció fue quien abandonó la diputación Fue él Dice, así es que Dorina Rodríguez, diputada, dice ella. Morena de las Guaranas dice, buenos días. Una pregunta para Olmedo Cava. ¿Qué va a pasar con el acueducto de las Guaranas y Angelina? Por favor. Olmedo, este es el programa sí, la de la gente. De, sí, de, voy de, a leer los demás rapidito, muchachos. Sí, pa, pa, yo, y Pontón dice, buenos días, Yerjan. Dile a Olmedo que, que, él, que él es de Pontón, que haga algo por la comunidad del proyecto de Pontón. No nos llega agua y en Inapa no hacen nada. Seguimos. Eh, Noemí conmigo. dice en Villarribas, el agua de la vivienda es de pozo tubular. Marleni Frías dice: Bendiciones, Olmedo. Sé que hará lo correcto, dice Marlene. El 9774 dice que si se puede reunir con la Asociación de Productores de Piña de la provincia de Duarte. Claro. Le voy a pasar el número cuando terminemos, Olmedo. Muy bien, muy bien. Ana Ten, por último, dice Olmedo, eso no es una herencia de familia. Bueno. Le corresponde al más votado. Entonces, política, señor, pues, es política, señores. Es política. Vamos a, vamos a sí. que Olmedo... Bueno, dice, lo bueno pasar, mira, eh, que con, respecto, con respecto a la pregunta, también completando, nosotros debemos decir eh, a, a nuestra a la gente de nuestra provincia, ¿verdad? Que el INDRE está realizando un plan nacional de mejoramiento, limpieza y mejoramiento de todos los canales que incluso ya por ejemplo en Arenoso que hemos estado en dos oportunidades incluso aquí hay fímica de eso nosotros estamos trabajando en lo que es la obra de toma y en encabezar de Aglipo 1 que, que realmente tuvo un asentamiento que estamos trabajando también en el de hormigón que han sufrido que ha sufrido ese canal ya tenemos una compañía que está trabajando incluso con su equipo y su maquinaria que estamos trabajando en un puente cajón en la zona del aguacate, un, un reclamo de más de 15 años, señores, afectando a más de mil tareas. Sin embargo, nosotros no entendemos cómo se le buscó solución en el pasado. Ya tenemos equipos, estuvimos visitando el sábado pasado esa zona. También estamos trabajando en lo que le llaman en rompeola, el contramarea. Que tiene la María. Cuando vamos a la playa, recuerden ustedes, cuando, cuando sí. vamos a la playa de los gringos, sí, un... a, la, a la playa de Bojor. ¿Te han visto esas instalaciones del INDRE? Sí, Pasen sí. en dos meses por ahí o tres meses. Ustedes vean la diferencia, cómo se está trabajando sí, ahí. Sí. Y que se veía la totalmente comuni... abandonado. De Decirle de que Dorina tiene todo mi respeto y mi cariño. Nunca voy a accionar en contra de ella. Porque no estoy acostumbrado para defender una posición de tratar a los demás. No lo hago. Con lo, ni siquiera con lo que son competencias nuestras de otro partido, menos no lo voy a hacer con ella que de nuestro partido. Es un caballero. Tiene todo el respeto, una profesora muy distinguida y apreciada aquí en San Francisco de Macorís. bien y, y las bases pueden estar seguras que nosotros vamos a estar eh, luchando igual que ellos para que sean colocados en diferentes posiciones. Como dice Carolina, realmente están los nombramientos, pero también están las acciones del gobierno. Con esas acciones de la limpieza de los canales y mejoramiento de los canales que estamos haciendo en todo el país con el respaldo del señor Presidente de la República. Nosotros estamos beneficiando a miles y miles de productores agrícolas que realmente requieren el apoyo del gobierno. Gracias, José, bueno, Gracias, Cabas, éxito. Romano, agradecidísimo por estar con nosotros. Independientemente de que uno pueda tener alguna... Eh, diferencia de pensamiento con Olmedo, se trata de un político decente, claro, se claro. trata de un político caballeroso y se trata de un individuo que como él dice, yo corroboro nunca ha detractado a nadie para fijar una posición propia. Y tenemos un director nacional del INDRI, un hombre que da la cara como dicen los amigos a través del whatsapp y que se presenta a su pueblo para responder las preguntas de este equipo de a veces malicioso ¿verdad? <risa> que estamos sí, sí, aquí. Si Olmedo ve la imagen que le mandaron aquí, yo vale, no la voy sí. a enseñar a él, bueno no, papá, está bien, la, la es vemos la... bonita. Señores, vamos a la pausa. Gracias, a Olmedo Cava, director nacional del INDRI, por sí. estar con nosotros. Ay, Volvemos esto, en breve. Es que no una misa, una misa. Esto ¿Eh? no es que una misa. No. De tu salud es nuestra salud. Dale cada día bienestar a tu cuerpo y mente. Cuida.